Temas importantes que se muestran acá en este módulo, los proyectos que nutren eh, los reportes generados dentro de este módulo y eh, posibles soluciones a, a, para mitigar problemas que se generen eh, basados en estos reportes. Te doy la palabra, Guillermo. Bueno, bueno, bueno. hola. Voy a pararme. <risa> eh, bueno, les voy a mostrar este módulo que se encuentra en que en, en, en Es para los asociados. Pueden entrar y, y ver este módulo que es destinado a seguridad. Eh, les voy a mostrar lo, los proyectos que, que nutren esta información y, y cómo les puede ayudar estos, estos, estos datos ¿no? para al día a día a los asociados. Bueno, les voy a contar brevemente para los que no conocen, el eh, ACNIC tiene un CECIRT. Eh, la comunidad objetivo de, este, de nuestro CECIRT es son los asociados. Tenemos un, un rol coordinador entre partes. Eh, ¿no? nos, nos pueden reportar y nosotros coordinamos si ustedes no encuentran un contacto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 y les dejo los puntos de reporte están en nuestro sitio web es decir lagne.net eh, eh, tenemos un formulario web para reportes en general de seguridad informática y tenemos para los eh, los lean para los agentes de la ley que ellos a veces necesitan información que no está pública eh, tenemos un, un formulario aparte para ellos y eh, también proveemos de cursos que para los asociados eh, tenemos por, por primera vez este año se, impartió el curso de básico de, de creación de CIRT y cómo gestionar incidentes, eh, el año que viene va, va a volver a, a darse, y tenemos también un, gestión de la información en investigaciones, es más destinado para los agentes de la ley, eh, cuando están investigando eh, algún problema eh, que, que, que tiene que ver con, con, con temas de seguridad o temas legales, cómo pueden eh, recolectar información en, pública que hay en, en, en, como en nuestro sitio, en en EJUIS, REDAP, etc. Eh, Está en el campus, pueden, pueden ir a verlo y leer la descripción de ambos cursos. Eh, la fuente de información que, que nutre el módulo de, de seguridad de Milagnic es son varios proyectos que tenemos, eh, tantos nosotros o eh, algún tercero en el que confiamos, otros equipos de respuesta de la, de la región, por ejemplo. Eh, tenemos eh, la HANINET, que es una red de sensores que simula ser, eh, sensores, simula ser servidores que son vulnerables, los atacantes van, eh, atacan estos sensores, nosotros recolectamos la actividad y extraemos IPs y las, las que son de Latinoamérica las mandamos al módulo de, de seguridad de, de cada organización para que puedan eh, ver que, que esas IPs estuvieron en algún eh, evento malicioso. Eh, eh, a, a este proyecto pueden, pueden unirse, eh, están en nuestro sitio web, sesir.lacnic.net, eh, los que son asociados de LACNIC pueden unirse, eh, estoy crea estamos creando una, una comunidad de, de, de asociados que, que aporten eh, estos servidores, estos, estos sensores, y así eh, poder tener una, una vista global de, de toda Latinoamérica de lo que está pasando. Eh, entran al sitio web o nos escriben, ahora le, al final les dejo mi mail, para el mail del sesir.lacnic.net. Para que, para que puedan comunicarse. Eh, también tenemos varios proyectos de Open Resolver, de tanto de versión 6 como versión 4, que son DNS que quedan expuestos a Internet, a consultas de, desde Internet, y son susceptibles a, a realizar denegaciones de servicio. Y también tenemos otros proyectos que son de, de, eh, parecidos a Open Resolver, pero otros, otros eh, protocolos, que también son susceptibles a realizar denegaciones de servicio a, a, a redes de terceros. Eh, y tenemos eh, algunos proyectos de, de, de, de, de otros equipos de respuesta que, que nos envían información, eh, que son botnets, por ejemplo, son eh, servido, eh, sitios, eh, sistemas que fueron vulnerados, y, y están haciendo ataques a, a otros lugares, eso es, eso es más, más o menos lo que es una botnet, nosotros se los reportamos también a, a este módulo, eh, reportamos malware, phishing que, que, que recolectamos, y IPs que envían spam, por ejemplo eh, Lo que evitamos, tratamos de evitar es Por ejemplo, en spam que, que, que las redes caigan en, en listas negras O eh, phishing Tratamos que, que ustedes puedan eh, retirar esos phishing Que, que, que, que están alojados ¿no? en, en, sus, en sus recursos eh, Para ingresar al módulo Milagne, Los que tienen un usuario eh, Ingresan a, la, a, a, a Se loguean Ingresan a la parte de reportes, eh, clican en seguridad. Lo, el siguiente que les va a aparecer es un mensajito de cómo funciona el módulo, eh, algún punto de contacto con, el, con nuestro Cecil, eh, y con, algunos proyectos como la LACN y HONIDET. Ahí tienen para leer un poco. Y luego de eso, cierran el cartel y a, les va a aparecer el, el, mod, el modulito en sí, donde van a tener eh, la, diferenciado en IPv6 y IPv4. Eh, van, a, van a ver la cantidad de barras 24 que, que están afectados, eh, las IPs que están afectados y a, debajo van a ver eh, detalle de la, la fecha que detectamos el, el problema, la, la, el org ID, porque hay, varias, eh, hay varios usuarios que, que tienen varios org ID, entonces es org ID, la IP, el tipo de ataque, si es phishing, botnet, etc. Y los detalles para que vean un poco más qué, qué pasó, en qué puerto está el problema, la url, si es un phishing o un malware alojado en esa IP, para que puedan chequear que, que está, dónde está el, el, el malware alojado. El, eh, y más información, los redirigimos a nuestra web con posibles soluciones a, a los problemas. Eh, bueno lo, lo, Algunas posibles soluciones, ahora no, no, no, no puedo contar todo porque tengo, es, es, tengo poco tiempo pero las botnets, dependiendo de la botnet, hay distintas medidas. Si, si ustedes no, no, comp no, no comprenden lo que dicen en la web, no escriben. No es resolver habría que, que cerrar eso, ese puerto de alguna manera, cerrando con, por, por, con firewall, o corrigiendo firmware. Tenemos un, varios, en nuestra web tenemos el proyecto creado con los detalles de esto. Y la actividad maliciosa puede ser un, puede ser un montón de cosas. Puede ser ip enviando spam, habría que ver cómo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 y de, los, de, de, de terceros, no, no solo de, de ese asociado, sino que de, de, de otros asociados que, que, que puedan verse afectados, y per, permitir adoptar decisiones adecuadas para corregir estos problemas, cómo prevenirlos. Eh, bueno, gracias, les dejo el, el correo, nuestra web, cualquier cosa. Eh. Perfecto, gracias Guille. Eh, bueno, ahora pasamos a esa etapa del de, eh, tiempo de responder las preguntas. Eh,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 Eh, ¿Dónde se encontraba el módulo de Milagrit de seguridad que el usuario debe ingresar? Eh, ¿Podría ser interesante que comentes qué perfil de usuario o el usuario que ingresa a Milagni, qué perfil debería tener para ver estos módulos o reportes de seguridad? Sí, eh, gracias. Sí. Eh, uno, eh, lo, eh, por ahora el usuario que, que, que tiene acceso a ese reporte es el, el, el administrativo pero estamos trabajando para expandirlo a otros usuarios que, que así lo, lo, lo necesiten, capaz el técnico o, o algún otro usuario. Eh, y tenemos planeadas algunas mejoras, como enviar notificaciones de que están esos, ese, tienen eso ahí en Milagni para ver. Bien, perfecto. Eh, bueno, interesante, Guillermo, con esta información, que quienes tomen en cuenta esta información pueden...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 Bien, la semana pasada se filtró, bueno, capturaron a un, una persona que fue presuntamente la que filtró 90 imágenes y videos de GTA VI. GTA VI es el juego este eh, Grande Auto, donde uno se, se hace pasar por un, por un criminal y anda por ahí robando bancos o enfrentándose por la, con la policía o atropellando peatones. Entonces, eh, GTA 6, eh, bueno, GTA es eh, una de las franquicias de entretenimiento más grandes de la historia. Es por lejos el juego más vendido, por lejos eh, eh, más vendido que cualquier película, Star Wars, eh, Jurassic Park, bueno, todas esas películas, eh, GTA eh, vendió más que ese montón de películas que, que acabo de comentar. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque ayer estaba... Eh,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 para él, él, él no sabe qué es el código fuente, pero se imagina que el código fuente es lo siguiente. Entonces, trae un video donde él comenta lo que para él significa el código fuente de la aplicación. Si me lo pueden colocar el video por ahí. Así entendemos lo que este, este comediante interpreta, que es el código fuente. Sí sé, el código fuente es como un, un envase que está, está full de, de código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 puede interpretar. Ese código compilado sí que no lo sabe interpretar un humano. si sí lo interpreta la computadora y básicamente es la aplicación. Entonces, si tú tienes el código compilado, tienes acceso a la aplicación. Pero si tienes el código fuente, tienes acceso a poder modificar la aplicación. O sea, tienes dominio sobre la aplicación. Entonces, eh, básicamente Lagnic decidimos aperturar el código del sistema de elecciones y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 eso también es un problema común. Ganó el sistema de elecciones porque efectivamente aporta eh, la apertura del código, aporta una propiedad interesante, que es el tema de transparencia. Cualquier persona que pueda ver el código puede entender que lo que hace la aplicación y puede entender que básicamente no hay trampa en el proceso electoral. Entonces, por esa razón, fue que elecciones fue nuestro primer candidato o el ganador a la hora de aperturar el código.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 O, o, o bueno, cuando ya se comienza a usar el sistema en comunidades más grandes, en otros procesos que no son los tuyos, tu sistema, tu proceso pasa a ser el estándar de facto, porque es el, el más común que se usa, eh, o es el más común. Eh, y bueno, la gente lo puede empezar a modificar o a adaptar sus propios procesos a lo que es el proceso de porque la gente entiende cada vez más cómo funciona. Y, y bueno ahí aparece otro beneficio. Entonces eso le da una, una robustez, una espalda al proyecto que, que está buena. El otro tema interesante de apertura el código, otro valor, otro aporte que genera al proyecto es la calidad del código. Si bien nosotros nos esforzamos por que el código esté bien documentado, porque exista este, aplicar buenas prácticas de desarrollo, cuando ya nos toca aperturar el código que otra persona lo ve, nos vemos forzados a, eh, a mejorar. ¿no? a mejorar los, las cosas que tenemos ahí por lo menos una mejora clara que apareció fue el uso de un solo un solo idioma en el código que si bien es una práctica que promovemos sí o sí nos vimos forzados a estandarizar el lengua, el, el idioma del código a la hora de antes de aperturar después tengo algunas cosas para compartirle como que bueno la licencia que usamos es la del MIT es la licencia más este, una de las más permisivas para las personas que se que deciden usar el código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 un programita, un script de aprovisionamiento que ustedes se pueden simplemente instalar Ansible, que es un software. Correr y correr un programa que nosotros le vamos a dar y eso se encarga de instalar toda la aplicación en el servidor donde ustedes decidan instalarlo. Entonces, bueno, tenemos dos formas de instalación. El sistema tiene algunos servicios para acceder a todas las tablas del, del sistema, tiene algunos reportes, tiene algún chequeo de salud, algún servicio que te da información de cómo está el sistema. Y por último tengo la información de contacto. Este, el sistema de elecciones se puede, el, la, la URL de proyectos proyectoselecciones.lanmi.net y a partir de ahí está toda la información de bueno, de dónde está el código, dónde, dónde está la documentación y bueno, el correo de contacto en nuestro caso que es desarrollo.lacni.net. El mensaje que tenía para darles era este: eh, el sistema está disponible. Cualquier eh, persona que necesite realizar votaciones online está bueno que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 Dado esto que estaba eh, desde la se dio esto de aperturar el código de elecciones, eh, alguien más se podría preguntar si están viendo la posibilidad de aperturar código de otras aplicaciones. Hola hola hola. Bien, sí bueno uno de los candidatos es el sistema de, de eventos, el sistema que usan para inscribirse y para gestionar la inscripción. Después hay otros sistemas que capaz que no no, so, no es tan común los procesos. Eh, que atienden, por ejemplo, el sistema de políticas, que es un sistema que está bastante adaptado al proceso de gestión de políticas, pero que su apertura no genera ningún inconveniente a la hora de, de bueno de compartirlo. Entonces esos son dos posibles candidatos. Después hay proyectos como el Juiz que tienen mucha dependencia de la estructura de los datos de, de la base de datos de registro, o proyectos como RPKI donde capaz que la seguridad es un tema importante, eh, la seguridad es un tema importante y, y capaz que no es posible compartir detalles sobre la arquitectura interna. Entonces, bueno, creo que políticas o ventas podrían ser los, los candidatos. Perfecto. Muchas gracias, Gerardo, por haber compartido información de, de esta herramienta open source, que seguramente a los que estén interesados eh, les va a servir para hacer una instalación y poder operar un sistema confiable y seguro con garantías de operación. Eh, continuando con y finalizando este panel, eh, le, doy, le voy a dar la palabra a, a mi colega Guillermo Sicileo, eh, quien es el líder de, del equipo de investigación y desarrollo de infraestructura de internet de la CNIC eh, él nos va a estar hablando sobre ENICAS, eh, DNS y colectores BGP, eh, dándonos información sobre las iniciativas de la CNIC eh, para el despliegue de servidores eh, DNS y colectores de rutas BGP sobre, para estudios de tráfico en la región adelante Guillermo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 más rápido, más eficiente. Acá hay un ejemplo de una consulta reversa hecha eh, por, por bueno, esta dirección que está ahí arriba, eh, 384-7200 sin adres ARPA. Eh, y entonces lo que hace esa consulta es transformar eso en un nombre. ¿no? Queremos eh, saber quién tiene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 eh, servidores DNS de, de la zona raíz entonces tenemos que saber cuáles son esos, bueno eso nos los da nuestro resolver pero después la siguiente consulta ya es a un eh, root server y fíjense que esto tardó 136 milisegundos después la siguiente consulta ya es por alguno de los servidores que lleva la zona Inadresarpa in y eso este, tardó 309 milisegundos, entonces Fíjense ya la importancia de tener eh, tanto el root server como el e-inadresarpa, e digamos, alguno que resuelva la zona inadresarpa ya estaríamos sumando 400 y pico de milisegundos. Luego, en este caso, estamos resolviendo eh, una zona reversa de las que tiene la CNIC de los miembros. Eh, en este caso, yo la hice en un lugar donde tenía uno de los servidores de ENICAS de la red de LACTLD de la nube de la tld y entonces ahí devuelve 0 milisegundos, no suma tiempos, y bueno, finalmente es el, el servidor final el que responde. En total, esta consulta llevó 477 milisegundos, o sea, eh, casi medio segundo en solo resolver eh, un nombre reverso. Eh, entonces, bueno, eh, como dije, para bajar esos tiempos necesitamos tener copias de esa información más localmente. En particular en las zonas reversas, lo que es Inadres ARPA, IP6 ARPA, que son las zonas raíz de, de la información reversa, nosotros en LACNIC gestionamos un servidor que es el servidor de de .ARPA y de IP6 serverarpa uno para las zonas en IPv4 y en IPv6. Eh, entonces, lo que... Eh, y además, LACNIC, además de esas que son las zonas raíz, tiene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 bueno, se podría acelerar más todavía si tuviéramos, como dije, root servers y, y otras, otras cosas. Eh, entonces, ¿qué estamos haciendo para, para mejorar esto? Bueno, el acceso a las zonas raíz. Estamos instalando copias cénicas en servidores de cloud. Eh, hemos puesto, además de, de algunas eh, copias en nuestra infraestructura, nuestra infraestructura en San Pablo y en Montevideo, tenemos copias en Estados Unidos, eh, en Miami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 eh, por eso el de Lima aún está bajo, el de Santiago tiene también un número más bajo porque naturalmente el tráfico en Santiago es menor que en Miami o en México. ¿no? Bueno, eso eh, por un lado. Por otro lado, lo que dije de las zonas reversas de, lo, de, de los miembros, esto también es importante y estamos tratando de llevar copias a los puntos de intercambio de tráfico locales. Eh, entonces, eh, en la región estamos instalando copias de, de, de estas zonas, digamos, estamos instalando servidores de DNS con copias de estas zonas y eso va a bajar eh, los tiempos de acceso a esto. A su, a su vez, hemos puesto copia de esto en la nube de actlD con lo cual eh, por los dos lados estamos eh, bajando los tiempos de acceso. Eh, bueno, ahora pasó a otro tema que es no, no, no tiene relación. Después voy a, al, al final a, a, a comentarles qué, qué esperamos un poco de, de ustedes. Eh, con respecto a los colectores BGP, ¿qué, qué, ¿para qué necesitamos esta información? Nosotros tenemos eh, algunos proyectos de investigación y, y herramientas que utilizan esta información. Eh, lo que hoy en día hay, fuentes de información que, que, que las más conocidas son, por ejemplo, Road Views y Reaper RIS, que tienen información de las tablas globales. Y normalmente tienen eh, dumps de tablas completas con una frecuencia diaria eh, que, que normalmente tienen tres veces por día y updates de BGP cada cinco minutos, lo que permite por ahí hacer este, diagnósticos en tiempo más cercano a tiempo real. Bueno, en caso de Reaper RIS tiene una herramienta que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 El, el de Montevideo es un colector multihop donde ustedes, si, tienen, eh, si son parte de, de, de la operación de un proveedor, pueden levantar un, un BGP multihop y de esa manera publicar sus rutas ahí que no van a ir a ningún lado, simplemente es un colector y de esa manera bueno este, sirve para después poder eh, utilizar todas las herramientas del proyecto eh, de Reaper RIS para procesar esos datos y reportar distinta información. Eh, cual, eh, el problema, como decía, es que esta información suele ser insuficiente, a veces en algunos casos la, el formato de la información no es uniforme, no es, es, es diferente, y además da una versión un poco parcial del roteo de la región. Eh, entonces, una de las, de las cosas que estamos haciendo es desplegando colectores BGP en los puntos de intercambio de tráfico de la región. Entonces, de esa manera tenemos no solo las tablas globales, sino también las tablas locales de los IXPs. Y, y bueno, lo que queremos es, es buscar una, una arquitectura simple de replicar. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para proveer no solo herramientas a, a los investigadores, sino también a los operadores, facilitar la detección de problemas de ruteo, eh, tener un mejor entendimiento de cómo están las tablas BGP en la región y qué problemas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 ya desde hace tiempo tenía eh, este proyecto, nosotros estamos sumando esto de los colectores BGP a los puntos de intercambio entonces eso eh, permite obtener información que no aparece en las tablas globales, ¿no? y, y bueno es una fuerte información extra que nos permite sacar conclusiones que de otra manera no podríamos en base a eso hay algunos estudios que hemos hecho este que está publicado eh, bueno, pues lo pueden buscar es, es en el sitio i.lacne.net eh, hay reportes comparando, por ejemplo, datos de los IXPs, eh, por ejemplo, las longitudes de los paths, la cantidad de paths anunciados, eh, la, la cantidad de prefijos IPv6 a IPv4 originados, la cantidad de sistemas autónomos eh, publicados en cada IXP,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 eh, tiene que estar conectado al, eh, al servidor de rutas del, eh, del IXP para que tomemos las rutas y, y las tengamos en, en, el, en la información que procesamos. Y respecto de los DNS, bueno, para las zonas eh, reversas raíz los estamos poniendo en proveedores de cloud, pero para las zonas de reversas de miembros sí estamos trabajando más con, con los Xps así que podemos... Eh, también conversar con, con quienes puedan proveer servidores virtuales y este, podemos instalarlos en, en la red de ustedes incluso si están interesados eh, eso, como decía, mejora mucho más el acceso y acerca más al usuario final eh, estos datos y va a mejorar los tiempos de, de acceso ¿no? eh, bueno, yo no, no, no tengo más para, por esto cualquier interesado, cualquier duda eh, y si hay interés en instalar alguna copia de esto, me pueden contactar. Ahí está mi, mi dirección de mail. Gracias. Gracias, Guillermo, por toda la información y las actualizaciones. Le voy a dar la palabra a Alejandro Acosta, por si tenemos preguntas del Q&A. Hola, hola Gracias, bueno, Alejandro Acosta, estás de la CNIC. Eh,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 Gracias. Bueno, gracias. Gracias por la consulta. Bueno, la, lo, los ataques eh, eh, los identificamos. El, los únicos ataques que identificamos nosotros vienen por la red de sensores de HoneyNet. Eh, lo, los atacantes eh, van y se conectan a uno de estos sensores que, que simulan ser un sistema vulnerable. De, de, que están expuestos, entran a este sistema, eh, hacen una actividad, bajan malware, intentan instalar ese malware. Eh,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 Y el tema por, de, de Open Resolver, eh, son, como, como les mostraba el slide eh, Guillermo, eh, eh, le, estaban lo, los servidores auto, autoritativos, por ejemplo, los recursivos. Estos servidores DNS son recursivos que eh, aceptan consultas desde de, de todo el Internet. Cualquier, cualquier eh, persona que está en Internet puede hacer una consulta a este servidor eh, eh, recursivo. Y el, el problema que, que, que, que conlleva eso es que si la red donde está ese DNS acepta eh, IPs espufiadas, IPs eh, cambiadas de, de origen que no son eh, la, la, la, la real, eh, que por ejemplo que quieren atacar a, a otra IP, ellos cambian la IP de origen por la, por la IP víctima eh, y le hacen la consulta de DNS a este servidor, el servidor va a responder, pero a la víctima. Este, esta respuesta se ve amplificada. Y, y, y imaginen que, que hay, eh, imaginen, no, hay eh, alrededor de 100.000 de estos servidores en la región de Latinoamérica. Si muchos de ellos aceptan IPs espufiadas, eh, pueden hacer consultas masivas, ¿no? Miles de, de estos servidores a la vez haciendo consultas. Es más, eh, con la experiencia que, que, que yo tengo previamente de, de, de trabajar en un CECIR de un ISP, eh, cuando los atacantes hacen un ataque de negación de servicio, en el medio del de, de, de ataque, de, sea cual sea el tipo de ataque, utilizan estos servidores para amplificar más el, el, el ataque. ¿no? Eh, espero que, que, que haya respondido. Hola, iba fazer... do a hacer, soy Douglas, Brasil, iba a hacer la pregunta en em español, mas el Thomas prohibió então, vou fazer em português mesmo, é, é sobre a parte, algumas perguntas, na verdade, dentro do, das localizações do n que você mencionou, eu não vi localizações no Brasil, que é uma grande, e eu sei que existe alguma interação entre o Lactel-D e, de alguma forma o Brasil também, gostaria de saber sobre isso, se você puder falar. E, complementarmente, é, sobre, eu fiquei muito feliz de saber sobre os coletores de BGP, então, muito legal, e eu, eu sei que você falou sobre maneiras diferentes de armazenar a informação, é, eu tenho uma tristeza de ter visto o isolário, não sei se você se recorda dele, ele, ele tinha um, um enfoque de armazenar, de pegar a informação, não para ver agora, e sim para poder pesquisar depois, era um pouco diferente. De alguma forma se assemelha. Mais uma pergunta só. Cogitaram um, alguma coisa de colocar uma espécie de. Colocar coletores de BGP hospedados nas mesmas sub-redes do que vocês publicam os DNS? Então, por exemplo, um dos, dos IPs do barra 24, que se se publica no NCAST, ser um, um coletor do BGP de maneira NCAST? Isso facilitaria bastante a la abrangencia de los colectores de BGP es eso. Gracias. Bueno, eh, gracias, Douglas. Eh, respecto de, de, de Brasil, eh, tenemos eh, sí tenemos nuestros servidores eh, DNS en San Pablo y, y después bueno usamos eh, lo que vos decías la, la nube Nicas de, de la TLD. Eh,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 são coisas separadas, não? Os coletores são coisas em paralelo, na verdade. Uma é saber se o jeito que vocês armazenam a informação é diferente com o armazenamento dos BGP messages updates, como são a maioria deles, ou uh, se tem uma, um, uma, um comparativo histórico como era o Isolário, que é um projeto que morreu, onde você podia fazer uma pesquisa diferenciada. Sim, sí, ainda não temos ferramentas. Este para que, digamos, el público en general consulte. Por, por ahora lo que estamos tomando es eh, los datos en crudo, raw data, eh, de dumps completos de la tabla tres veces por día y eh, updates en el mismo formato que RIP, eh, RIS o que Road Views, no sí. eh, solo la información cruda. Eh, y eso lo estamos generando este, diariamente y bueno, nuestra idea sí es trabajar después en, en, en obtener algún tipo de, de información sobre eso. Por ahora lo que estamos generando son este tipo como de, de información que mostraba en esa slide que, que, y, y crear un sitio interactivo que esa información se reporte normalmente. Pero tenemos pensado eh, generar algún tipo de herramienta, por, quizás bastante simple, pero donde puedas consultar, por ejemplo, prefijos que se ven en los distintos IXPs y, eh, y bueno, bien, bien, y, y, o sistemas autónomos y demás. Eh, es, es, es eso, básicamente. Y sobre, sobre los Ncasts, en eh, realidad es así, cuando se crea una infraestructura, o Ncast puede atender a cualquier cosa, DNS, servidor web, inclusive un servidor EBGP multiple, remoto. Ya se crea una infraestructura de Ncast para los TLDs e já se gasta muitos IPs para se responder a um só, de uma maneira mais ou menos assim. Então, é, de alguma uma forma interessante de se utilizar esses, essa mesma infraestrutura de rede NCAST, seria hospedando em um desses IPs que está nessa rede NCAST que está propagada, cópias desses coletores de BGP onde isso se conseguiria, em modo relay, onde se conseguiria ter uma abrangência bastante grande de coletores de BGP, e simplificando muito o deploy, que ah, eu quero, eu quero estabelecer uma, uma sessão com o coletor do LACNIC. Ah, não, para você é ESP, para você é ESP, para você, então tem que, se traz uma complexidade, à medida que, vocês, que a gente vai chegar no ponto de ter mil informadores, né, mil eh, peers, a complexidade de manter esse com esse, esse com esse, fica muito complexa, enquanto que se todos eh, mantivessem com dois ou três IPs de destino sempre iguais, ficaria muito mais simples de da adoção de cada um. Mas, vou colocar uma sugestão. Tá bem, sim, sí, haveria que pensar, porque seria como levantar uma sessão BGP com uma IPN, isso é... Es... Bueno. Hola, hola. Bueno, nuevamente, Alejandra Costa estar de la Cnic, proxiando la pregunta de Luis Salgado de Venezuela. Creo que bueno, nuevamente contigo, Guillermo, el, le interesa un poquito conocer si se pensó en la privacidad de la detección de puertos que tú mostrabas en una tabla. Eh, la, la, la privacidad de detección de, de puertos... Eh,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 darlos de baja para, no, no, para que no queden expuestos. Lo mismo que, que, que, que están haciendo los atacantes para hacer cosas maliciosas, nosotros lo haríamos para tratar de proteger a la, a la comunidad. Pero sí, se, ve, se, se pensó en eso. Carlos. Sí, me gustaría... Hola. Carlos, Carlos Martínez de LACNIC. A mí me gustaría aclarar de que lo que los asociados ven o los usuarios ven en MilACNIC son solamente las IPs vinculadas a su cuenta. No no ven los puertos abiertos de todos los asociados del ACNE, ven solamente los asociados a sus recursos, que por otra parte lo que les es útil, los demás es anecdótico. Perfecto. Alejandro, ¿tenemos otra consulta? Bien. Bueno, con esto finalizamos el panel de la hora de la tecnología. Agradecemos de parte de los panelistas y mi persona eh, gracias por haber compartido esta charla con nosotros y bueno, le doy la palabra a Ariel para cerrar esta sesión Muchísimas gracias, despedimos con un aplauso al panel Bien Simplemente despedir a todos los participantes de manera remota mañana vamos a continuar con las actividades del ACNOC a partir de las 9 de la mañana, muchísimas gracias a todos los participantes que jornada a jornada siguen de manera remota eh, este gran evento que estamos compartiendo aquí desde Santa Cruz en Bolivia. Importante para los participantes presenciales, lo dije hace un ratito, pero les recuerdo, hoy tenemos el evento social, es a partir de las 8, pero a partir de las 19.30, es decir, de las siete y media de aquí, hora local, van a estar los VAS preparados para salir hacia Santa Cruz, eh, Beer Factory, que es donde se va a realizar el evento. Entonces, evento social, a partir de 19.30, los micros preparados para salir. Muchísimas gracias, nos vemos mañana.